Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar reaccionando a la actualización 1.13 que ya se nos está por venir, por lo que dicen en. no se sabe exactamente la fecha, pero el primero de julio. Ah, mentira, no, no sé si es el primero, pero. <ríe> Chantira, se hacía que no sabía, pero sabía. Eh, se supone que va a estar saliendo dentro de los próximos. Eh, semanas, días, no. no lo tengo claro, pero. Eh, seguramente dentro de muy poquito. Otra cosa, abajo en la descripción les voy a estar dejando el sorteo que tenemos para el día de mañana 22 en el canal de los amigos de fútbol a mi manera ahí César y Federico nos han, eh, nos han aportado para que ustedes puedan eh, disfrutar de, de algún pack ahí de, de oro, créditos y cuenta premium, así que abajo en la descripción les voy a estar dejando el link directamente para que vayan y dejen en ese video de, eh, el, de, del canal de fútbol a mi manera, tienen que dejar su nick de World of Tanks, Ahí en el video de Argentina Uruguay que les dejo todo abajo en la descripción, así que alto que vamos con el videito ya a meternos de uno con la 1.13. Go. La lista con las características nuevas es tan larga que necesitamos más de un video. Uh -huh. Vean también el otro video, donde les contamos los detalles sobre el reequilibrio de los proyectiles explosivos y los cambios a la artillería, que son Bien. parte clave de esta actualización. También pueden revisar nuestro portal y ver un video individual para descubrir más sobre el lanzamiento de la temporada 5 de Pase de Batalla. En este análisis les contaremos sobre el reequilibrio de los vehículos premium y de evento, el nuevo modo de juego y las mejoras a la interfaz y a los mapas. Pero primero, veamos los cambios a las batallas clasificatorias. Yo no soy realmente de jugar eh, mucho las ranqueadas, pero bueno, la información vale para que todos aquellos que le gusta jugarla. Nueva temporada de batallas clasificatorias Comienza el 28 de junio 28. Se llevará a cabo en un formato experimental De 10 contra 10 De esta manera aumentará el nivel de competitividad Y la influencia de cada jugador en el resultado De la batalla El progreso cambiará para estar en línea con el nuevo formato Ahora necesitarán menos galones Para alcanzar las ligas También ajustaremos su distribución Se dice que supuestamente va a ser un poquito más Sencillo avanzar dentro de las Rankeds, dentro de las rankeadas no sé, vamos a verlo, porque se supone que necesitas menos galones para alcanzar los niveles más altos o sea. Esta temporada no está ligada al ciclo anual de batallas clasificatorias 2021-2022 ni a sus recompensas Pero tendrá recompensas propias, incluido un nuevo equipamiento Mejoramos el sistema de experiencia de rol Bueno, esto es una cuestión, todos los cambios que se hagan en las ranqueadas de esta temporada, ahora que comienza el 28 eh, es, como, es como una especie de sandbox, por decirlo así Va a ser una, un periodo de prueba, ¿bien? Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay cambios que a la gente no le gusta Cuando termina la temporada eh, Y lo dejan después en la encuesta que van a hacer, se supone eh, A posteriori, que termine la, la temporada esta de, de las rankeadas, de las Rankets eh, Directamente van a sacar cosas, o van a agregar cosas O van a ir viendo qué es lo que le gusta a la gente, básicamente O sea, es un periodo de prueba, ¿bien? Ahora, los nombres de cada rol son más claros. Además, añadimos un nuevo rol y las acciones de rol de cada vehículo reflejan mejor sus características. Implementaremos estos cambios solo por una temporada. Si sus comentarios sobre ellos son positivos, quedarán para futuras temporadas. Pueden acceder a las batallas clasificatorias en la ventana del selector de modo, que también recibió una actualización. Bien. La interfaz para elegir los modos de juego ahora es más grande y tiene más información. Me gusta, me gusta. Puede encontrar información sobre cada modo, aprender sus reglas y ver sus recompensas. Mediante el botón Mostrar progreso, verán todos sus logros. Por ejemplo, su división en batallas clasificatorias o el nivel de pase de batalla. Las ventanas de los modos se dividen según su tamaño. Los modos estándar y permanentes aparecen en el lado derecho. A la izquierda, verán las batallas aleatorias junto con los modos populares y temporales que les pueden interesar como misión de reconocimiento. No me parece mal. Tampoco me parece wow el avance, pero... El nuevo bien. modo Misión de Reconocimiento les permite a los jugadores probar mapas que aún están en desarrollo. Las batallas. Este modo va a estar bueno, chicos. Misión de Reconocimiento, Recon Mission. Está, va a estar bueno. Van a ver. O sea, van a probar. Yo les hago un resumen así. Después el chabón se lo va a comentar bien. El, el locutor. Eh, lo que va a pasar es. Van a poder probar diferentes mapas que no. Están en el juego, o sea, no vas a poder jugar Minx, Berlín en el modo de reconocimiento, ¿bien? Ni, ni Halouf, ni, ni Erlenberg, ni nada de eso, ¿bien? Solamente mapas nuevos Solamente, por eso es de reconocimiento de mapas nuevos, ¿bien? Entonces, eh, y sí influye para la hoja de servicio, ¿ok? O sea, no es que juegas ahí, es un modo aparte y haces lo que querés y, O sea, sí, puedes hacer lo que querés igual, pero te van a bajar las estadísticas eh, Básicamente eso en este modo, se tienen en cuenta para las estadísticas y se luchan en vehículos de nivel 8 al 10, de acuerdo a las reglas de la batalla estándar. En este modo, pueden ganar puntos de pase de batalla y completar todas las misiones, excepto las de campañas y las tareas del Tour del Deber. Cuando hayan librado 20 batallas en los 3 mapas disponibles, podrán elegir el que más les haya gustado. Y luego de 6 batallas en un mapa en particular, podrán completar una encuesta y compartir sus opiniones con nosotros. Eso no me parece mal, ¿bien? Es una especie de, de, en vez de hacerlo en el sandbox, en un lugar tan chiquito, donde va tan relativa poca gente, en, en comparación a los que a los que jugamos al gran al, al WOT eh, de todos los días, las randoms y demás, eh, me parece que está bien, porque te lo llevan al jugador que, que tal vez no tiene la posibilidad de descargarse totalmente el sandbox, que son, no sé cuánto, por decir algo, 30 GB, no sé, ¿entendés? Y hay gente que no tiene la capacidad para hacer eso. Eh, o porque no le da el internet, porque baja un mega por, por día, o porque no sé, no tiene la yo qué sé, por los motivos que no, no, no tiene ganas, simplemente. Entonces te lo traen acá, te lo traen al WOT diario. Bien, al que vos entras directamente te vas a misión de reconocimiento. A ver, quiero ver qué onda con este mapa. Y ya lo vas conociendo. Obviamente, con cierto, ellos pretenden que tenga cierto grado de responsabilidad el jugador al jugar la partida. Por eso te bajan las estadísticas para no entrar y si hagas cualquier cosa y te da que te importa. El valor de las recompensas que pueden ganar en este modo, dependerá de su actividad. En misión de reconocimiento, solo habrá nuevos mapas, no viejos como Minsk. Se renueva, esto ya lo dije en un video, se renueva el mapa Minsk. La zona izquierda, eh, la zona del 1, 2, 3... Bueno, 1 no tanto, pero... 2, 3, eh, más o menos, se va a estar... Eh, se modificando fue el de Minsk y llegó el otoño. Mejoró la visibilidad del mapa. Además, la forma de jugar también es más libre. Totalmente pelado, bro. o sea, no quedó ningún árbol. La línea roja en el flanco derecho ahora está mucho más lejos del obelisco. Este... Ah, mira, también lo agrandaron de ese lado, me parece perfecto, bro. me parece excelente. Porque era una, una, línea... era una zona muerta esa ahí, o sea, te metías ahí para tener tiro los del medio y alguno que te salieran diagonal. O sea, tenía, pero medio muerto, ahora no, ahora tenés un pasillo ahí, mirá, ojo, cambia un montón derecho, ahora está mucho... Ves, vos te metías acá, acá y tenés tiro, al que te salía por ahí, que hay como un lugarcito Y a los que estaban por el medio, siempre había algunos que se ponían en el medio, ¿cómo se llama? En, en esa canaleta que hay por el medio, bueno, ahí estaba bueno para eso Pero ahora no, mirá, atrás te puede venir uno, más lejos del obelisco Ahora este sí, verá. En cambio, abrió nuevas rutas para los tanques pesados Claro En el flanco izquierdo, se está construyendo el metro Por eso hay un gran agujero y muchos objetos Por este cambio, habrá más acción en el centro del mapa Redujimos la cantidad de objetos de la calle principal Ahora será más sencillo explorar y disparar desde... Me encanta Me encantan los, los mapas así más pelados, boludo porque le pones un montón de, de, de, de árboles y. Yeah. Sí, está bien, a los cazas les sirve, pero. Esa posición, los cazas igual están en una tercera línea, ¿qué le importa? Ya no divide el mapa en dos. Su lecho ahora está en un espacio para maniobrar y cambiar de flanco. Antes no podías cruzar por acá. Tenías que irte por el otro lado. O tenías que volverte todo y dar toda la vuelta. Bueno, ahora no. Ahora bajás, acá tenías el río. Ahora bajas y directamente te, te subís y te vas para el otro lado. Muy bueno, me encanta. No sé por qué antes lo habían hecho así. Me parecía totalmente limitado la, la, la maniobrabilidad. Ahí me salió bien Modificamos los sonidos del ambiente del mapa para que sean más naturales. Gracias a las mejoras de interfaz. Eso el mucho no me interesa. Ahora se disfrutará más no solo en Minsk sino también en otros mapas. Ojo que las cosas que no me interesan a mí en lo personal A mí, a Nando, no significa que no estén buenas Bien, por ejemplo, el tema de las skins Hay un montón de gente que ama las skins, que le gusta pintarlo así Pero a mí no me interesa pues No me cambia la vida que, que haya más sonido de pajaritos o menos O sea, es lo mismo Bueno, esto, esto está buenísimo Commander cámara. esto estaba en el... Había un mod que lo tenía ¿Cuál era eh, el XBM? No me acuerdo cuál Bueno, no sé cuál que te podías alejar la cámara eh, que también tenés para cuando haces las replays lo tenía que era como eh, cámara sí cámara del comandante era o cámara en tercera persona algo así que cuando grabás las replays la podés grabar desde una más lejos más lejos más lejos más lejos más lejos y podías ver casi todo el mapa estaba buenísimo seguimos incorporando mods populares que los ayudarán incluso en el medio de batallas feroces ahora los jugadores podrán ver la batalla desde otro ángulo para ello tendrán la cámara del comandante. Está buenísimo. Que nos permitirá alejar la vista del tanque para observarla. ¿Cuántas veces estás así alejando, alejando, alejando para ver qué está haciendo, a ver mirando así a ver si llegas a verlo y no puedes ver nada? Bueno, ahora sí lo vas a poder hacer. Situación en el flanco. Y si necesitan una perspectiva aún más amplia del campo de batalla, pueden seguir alejando la cámara para activar la vista táctica. Con ella podrán coordinar mejor a los aliados en un territorio más amplio. Rastrear los movimientos de enemigos invisibles Bien viendo... ¿Sabes lo que te Mira, esto esto es una cuestión mía, de una locura mía ¿Sabes lo que te haría yo en este mapa? Te agarraría, te agarraría y te, te armaría Ponele, no, que me trago, ¿no? Pero te armaría un pasillo, así, por ejemplo Desde acá, todo en diagonal Y que salga por acá o por alguna de estas puntas ¿o? Sería un quilombo <ríe> Estaría buenísimo, ¿no? me parece a mí no Los aliados en un territorio más amplio Rastrear los movimientos de enemigos invisibles Viendo los objetos destruidos O simplemente Admirar el paisaje Ambos modos de cámara Se complementan entre sí Y brindan distinta información táctica Por eso Si creen que no necesitan un en primera línea Contra un IS-7? Uno de ellos Pueden desactivarlo ¿no? en la pestaña General de los ajustes Los jugadores ahora Podrán evaluar mejor la situación Por medio de los puntos de vida Del panel de equipo Buenísimo Primero mira este detalle Mirá la traza, la traza que se viene nueva del. Eh, fíjate, eh. mirá el E100. Ahora, Uy, ahora, ahora le muestro lo de la vida, el panel de la vida. Pero mirá el E100 y fíjate la traza de la artillería. Mirá cómo mirá cómo se va a ver. Situación por medio de los puntos de vida del panel de. Mirá, chao. Si no sabes de dónde, sal, de dónde dispara, es más, ahí. Me, bueno, ahora no porque tenés dos torreteras ahí, pero si no, puedes tirar un ciego tranquilamente ahí que si no se la clavas, pegan el palo. Ojo con las y van a estar muy complicadas equipo y del minimapa. Esto les permitirá estar al tanto de la durabilidad de los vehículos. Bueno, durabilidad de la, o sea lo que, lo que les queda del HP que le quedan a los rivales. Es muy importante. ¿Cuántas veces pasa que estás jugando? Por ejemplo, en pelotón con tus compañeros y decís, che, bueno, vamos a buscar este. No, pero no estaba full vida, no, pero para no, creo que estaba un tiro, no, fíjate, a ver, eh, y tratan entre los tres de hacer memoria, o entre los dos de hacer memoria, a ver a cuánto está. Bueno, acá no hace falta. ¿Te fijas Me parece que está genial y yo, te, esto es recomendación mía personal. Ponéselo Ponéselo porque vas a estar en franca desventaja, en clara desventaja contra los rivales que sepan eh, cuánto HP le queda a un rival. No es lo mismo saber que a un rival le queda que está a un tiro y, y podés bajar un cañón que eh, saber que está full vida. ¿bien? Incluso cuando sabes que tal vez es un tier 8 y vos tenés un tier 10, con rápido podés ir a farmártelo y bajarle todo el HP porque sabés que no, no es rival para vos... Eh, entonces, vas y lo buscas, por ejemplo. Si no hiciste nada en la partida, bueno, vas y te, te lo buscas. Eh, al, eh, alto rata, pero bueno, es así. Escúchame, entonces también en el minimapa. En el, en el minimap también tenés eh, la vida, ¿ves? Eh, de, de, de cada de cada rival y de tu propio equipo también. Los enemigos durante la batalla y buscar debilidades en sus defensas. Pueden apretar la tecla Alt para visualizar los puntos de vida, pero también lo pueden activar permanentemente o desactivarlo en la pestaña GT. No lo desactiven, no lo desactiven activenlo chicos, es clave General, Con estos mods, los jugadores Experimentarán mejor el flujo de la batalla Y lo controlarán Para que la experiencia de juego sea más entretenida Y más equilibrada, seguimos ajustando Las características de los vehículos Ah mirá, esto no sabía M60, 121B Y s 5 T C23C3, ese lo tengo eh, Chieftain T95 Chieftain, oh, okay. El KB4 Krebslapski El M41D que está más muerto que... No sé, boludo El Zenlack Malicio eh, El T92 y la ISU 130 Ok, me gustan el reequilibrio de vehículos alcanzó a dos tanques de nivel 10 que pueden conseguir en eventos del mapa global o en la tienda de bonos. Mejoramos el, el de la torreta del M60 y el del 121. b mm. Este cambio los fortalecerá en escaramuzas posicionales con otros tanques medianos del mismo nivel. El chino también tiene una placa a glasis superior más resistente. A ver, si tenés el M60, mejoran la torreta. El 121B eh, le baja en el tiempo de recarga 0.6. Es un montón. Es un montón, chicos. Es medio segundo. O sea, un segundo es un montón. Medio segundo, un poquito más de medio segundo. Una barbaridad. Mirá lo que le sube el HP. 219 de... El HP, perdón. El DPM. Ya las siglas las tengo... Estoy mareado. Eh, el otro día me confundí. No me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, estaba... Mirá esto. Es, hago un paréntesis al video. Me, perdón que no tiene nada que ver. Estaba buscando algo y dije... A ver, estaba pensando... para tengo que hacer esto. Porque siempre uso el Firefox, el, el, el Windows, el Firefox, el buscador. Y digo, no, no, pará. Tengo que hacer algo en el Chromewell. En el Chromewell dije. En, vez de en el Google Chrome, boludo. Dije el Chromewell. No, no. Este juego me está matando. Bueno, no importa. Ya está. Eh, le mejora la torreta. La velocidad máxima. Le suben 5 km por hora y la velocidad en reversa al 121 b también se la mejoran. Bárbaro. recarga más rápido y se mueve a mayor velocidad. Está angulado, el 121. A vehículos de nivel 8. Tras algunos ajustes, el Chieftain T95 recuperará su lugar en las batallas. Mejoramos la estabilización de su cañón. El tiempo de... A ver, si tenés el chifton, eh, le mejoran la, sí, la estabilización, le mejoran la dispersión con el movimiento de la torreta. Un montón, 0.04. Eh, tiempo de recarga, le bajan casi un segundo el tiempo de recarga, 0.8. Es un montón, bro, 0.8. Eh, o sea, lo subieron para que quede ya así durante 5 años más, te digo. No, Olvídate que te toquen el chiftan después de esto durante 6 años. 2027, 2028, te lo van a mejorar. Eh, DPM sube 185, potencia de motor sube 100, un montón. Eh, specific Power, una potencia específica de 17 caballos por tonelada. Horse per tonelate. Eh, y rango de visión 400 metros. Recarga la potencia del motor y el alcance de visión. Sí, igual para mí lo que lo caga, al igual que... Bueno, el, el Renegade es un tan caso, pero... Este va a quedar muy bien, pero lo que el grano que tiene arriba, eso... Estos cambios Toma. harán que el británico sea un tanque mediano cómodo. No hace falta ni que te apunte. Asoma la torreta y va directo al grano. O sea, el tirón. Pero no solo mejoramos a los tanques medianos. <coughs> el super pesado KB4 Kreslavski ahora tiene más puntos de vida. Reforzamos los puntos débiles en su torreta. Mejoramos la potencia de su motor y también. Bueno, tenés el KB4 Kreslavski. Karoslavski, este. Eh, mejoran la dispersión de la torreta Le aumentan 200 de HP Tenía 1500, pasa a 1700 eh, Le mejoran La armadura Del mantelete y de la y del, del Chasis Le mejoran 150 de la potencia motor 14.6 Fíjense que los, los vehículos van cada vez a ser Con mayor movilidad Y mayor todo O sea mayor velocidad 40 km por, por, por hora Este eh, semejante armatoste Este no sé si se me parece mucho ya Pensé que algunos medianos Mirá lo que es, o sea, todos sabemos que el k 4 es pesadísimo Es gigante y que se mueve a 40 km por hora Y un Panther 88 se mueve a cuánto? A 45 No sé, me parece que es demasiado En su velocidad máxima Para qué, no? O sea Un veterano el IS-5 tiene una mejor estabilización de cañón y un ángulo de depresión de menos 7. Menos 7 de depresión, bro. 5 tiene una mejor estabilización de cañón. Se están yendo al demonio, tío. O sea, dispersión durante el movimiento de la torreta 004, dispersión eh, 006 va a bajar. Y menos 2 grados de depresión Eso es un montón que te baja de depresión Viste que antes los rusos supuestamente era, la, la premisa era pegan duro y no tienen depresión. Bueno, ahora pegan duro y encima tienen depresión. Más roto, de menos 7. Este cambio le permitirá aprovechar mejor el terreno. También le hicimos ajustes a un tanque de nivel 7, el T-23E3, ahora tiene mejor estabilización de cañón. Gracias a eso, ya no tiene que detenerse antes de disparar tanto como antes. Además de vehículos de clan, modificamos algunos vehículos premium. Este pobrecito me da una lástima. Estaban en. Estaba hundido en el barro, en el lodo, pero hundido ya directamente abajo de arenas movedizas. El tanque ligero chino M41D Recibió mejoras a su altura. Más tres Pero ves que al, al pesado del KV4 le subís velocidad Y potencia Y este que necesita velocidad y potencia Para estar a la altura de un BR o, o, Aunque sea rasguñar un poquito Le subís 3 kilómetros por hora Y le subís 2 A la velocidad en reversa que, eh, Pero no No sé No no, no, no, no me gusta este cambio me parece insuficiente. Y a su velocidad máxima. Ahora puede explorar de forma más agresiva. El británico FB 1066 Zenlac ahora tiene mejor alcance de visión y un cañón más preciso. Yo este lo tengo. Lo, lo bueno del Zenlak es que penetra 102 con la, con la explosiva. Eh, lo que le hace falta a todos los ligeros, porque están en los ligeros con rueda en el juego. Entonces, lo que le hace falta. Sí, está bien. Está buenísimo la dispersión y el alcance de visión. Pero le hace falta más velocidad final a este. Este creo que estaba en 65. O 60. No me acuerdo hace muchísimo en los juegos porque no, no vale la pena jugar en las randoms. De hecho, todos estos vehículos que estamos viendo y diciendo y nombrando en este, en este video, justamente no se ven por estas cosas. Porque le falta potencia le, o le falta velocidad. Te agarra un EBR, un 75FL contra este, pero. Pff, chao, para fortísimo. su rol como contraexplorador. Su contraparte estadounidense, el T-92, penetra mejor el... Otro que no. Hasta ahora, por lo menos, no sirvió para nada. Y ahora que tiene. Estándar. Le suben la penetración y nada más. O sea. Blindaje con proyectiles especiales y estándar. Bueno, va a penetrar eh, 189, 230. Sí, no está mal igual. Pero. Es... No sé. También modificamos <coughs> un cazatanques. El ISU-130. Recibió un motor más potente y un campo de disparo mayor. Gracias a un mayor límite de rotación de cañón. ¿Ves? Esto es un cambio. ¿Ves? Ahí está. 130. Este lo necesitaba. Estaba bastante... 600 de de potencia de motor. Le suben 80 HP. Eh, le suben... Ah, mirá. Le suben los, los grados de apertura del cañón. Eh, eso, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. porque es, Si no, estás en el horno. Es lo peor para un... Para este tipo de tanques... Que no puedas mover, que tengas que mover todo el tanque y se te abre la retícula un toque y después volver a cerrarlo para algo que pasa por ahí. Muchas veces pasa un EBR por ahí, justamente. Un tanque medianamente rápido. Y hasta que vos giras y tenés que cerrar la retícula de vuelta y, no, y encima con el ping a ese, que. Pff, imposible. Eh, le mejoran la velocidad de la. de la estándar. 960 metros por segundo O sea, antes tenía 800 y pico 898, más o menos um, Y la penetración con la Especial 25 milímetros, 212 Bueno Además, mejoramos su penetración de blindaje Y la velocidad de sus proyectiles Para que sea más entretenido disparar Desde lejos Estos vehículos no se volverán demasiado poderosos Los cambios simplemente Los actualizaron un poco Y mejoran su competitividad por cierto, ahora puede investigar otros vehículos por medio del nuevo método para crear planos. A ver, esto me interesa. ¿Qué es esto? El juego ahora ofrece la oportunidad de crear planos de vehículo ah. no solo con los fragmentos de plano de la nación elegida, sino también con los de sus aliadas de la misión de campaña de El Segundo Frente. Sí. Los fragmentos de naciones aliadas se usan a una tasa de 1 a 6. De este modo, pueden usar fragmentos de plano de naciones que hayan investigado por completo o que no quieran investigar. Invest Claro, o sea, por ejemplo, eh, no sé, Alemania e Italia comparten, ponele, por decir algo así, la, la campaña. Entonces, como son aliadas, eh, podés, tenés 300 de Alemania y no quieres usarlo, puedes usarlo en Italia, pero a 1 por 6, O sea, uno te cuesta seis. Si vos querés, eh, ¿cómo decís?, estudiar la. la investigar la, la línea de Italia, vas a necesitar, por cada un plano que necesites de Italia, vas a robarle seis. O tener que sacarle 6 a Alemania, ¿entendés? O sea, sí, en vehículo. Una tasa un poco alta, me parece. Con la ayuda de los Podría ser 1.4, que igual ya es alto, pero 1.6 me parece un... mucho. Pero bueno, estas cosas yo siempre le digo lo mismo a ustedes. Que muchas veces que es, es, nos quejamos, nos quejamos todos, porque yo también me quejo mucho. Pero, pero por lo menos es un comienzo de lo que hacen, ¿ven? Y no está mal, está, está bien que hagan. Sé que 1.6 es mucho, me parece un exceso total. Pero ya por lo menos ya metieron el cambio. Ahora después, en el próximo cambio que haya, ya pedimos, che... En, eh, todos La comunidad va a decir, es mucho 1.6 Y capaz que lo bajan a 1.5 o 1.4 Pero ya, lo importante es que ellos Que la gente de Waramin, Meta los cambios al juego que, que, que, que el juego evolucione Que no se estanque, que siga avanzando Que siga progresando Después vemos, afinamos el lápiz y decimos Che, 6 es mucho, esto me parece mucho lo otro Pero por ahora, que metan los cambios es importante Lleven a sus equipos a la victoria En vehículos actualizados Y participen en misión de reconocimiento Para decidir el futuro de los nuevos mapas y vean el otro video de nuestro canal para aprender más sobre los cambios a las mecánicas de la artillería y los proyectiles explosivos. Buena suerte en el... Buena suerte en la 1.13. Bueno amigos, eh, hasta acá el videito de hoy, espero que les haya servido. Después vamos a ver seguramente la segunda parte, el otro, el, de la, el del rebalance de las... De las explosivas y de, lo, de las artillerías y demás, así que quédense tranquilos que va a haber videos también, seguramente, así que bueno, espero que eh, les haya gustado el video, lo hice con mucho amor, con mucho cariño, lo que sí, déjenme en los comentarios, quiero saber qué piensan de todo esto, ustedes, ustedes vos que estás del otro lado, sos la comunidad, vos armás este juego, vos lo definís y eh, después en conjunto se hacen los cambios, ¿bien? Pero si, si la gente de Warhammer no sabe qué es lo que la gente quiere, no hay manera de que el juego evolucione ni, ni, ni crezca. Por eso, déjame los comentarios. Quiero saber qué pensás de todo lo que vimos ahí. Como me hizo Chapo el otro día. No importa, escríbeme 40 mensajes que yo los voy viendo y los voy respondiendo porque pone... Eh, te voy mandando eh, Nando, perdona, pero te voy respondiendo a medida que voy viendo O te voy mandando comentario a medida que voy viendo el video Me parece perfecto, está bárbaro, me encanta Yo te respondo todos los mensajes eh, No hay ningún tipo de problema, o sea, le, le hablo a cada uno De los que están viendo el video, les respondo todos los mensajes eh, Y si a algunos no merece que lo responda, les pongo El, el corazoncito como que los vi Así que bueno, eso, déjenme en los comentarios, dejase el like Suscríbete al canal, los quiero mucho, cuídense Y esperen la segunda parte, y no se olviden De participar por el sorteo que vamos a estar haciendo Mañana en el canal de Los amigos de fútbol, ah, a mi manera que que les dije ya que les dejo abajo el, eh, el link para que vayan a, a dejar su nick de World of Tanks en el video de ellos. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.